En un gran esfuerzo colectivo de empresarios del ramo turístico tuxpeño coordinados por Fernando Moya Leal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de esta localidad. Arrancó el 17 de julio de 2009 el primer festival Tuxpan Sabor y Playa evento que pretende promocionar los lugares y zonas de recreo y turismo en Tuxpan y la región con la finalidad de atraer al turismo nacional e internacional. También hay que destacar la colaboración de la Casa de Cultura Tuxpan. Dirigida por la doctora Pilar Mar. La ponencia del arqueólogo Lorenzo Ochoa promovida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se realizó el viernes 18 de julio en el lobby del Hotel Reforma, seguido de una gala de ópera en el mismo lugar. La ponencia trató sobre un estudio de Tot, Sanicacagua Tengo, mercados del sur de la Huasteca. Otros de los eventos realizados fueron los paseos en Banana saliendo del muelle Náuticos, paseo a los manglares del estero de Tenechaco saliendo de la mata de Tampamachoco y liberación de tortugas en la playa. Después del espectáculo de las tortugas en Santiago de la Peña hubo un festival popular y vendimia regional con exposición de artesanías de la Asociación Puerta de Oro y de Artesanos de Tancoco. También hubo música a cargo de la banda musical de la Secundaria Federal número 2 José Vasconcelos de Santiago de la Peña y de la banda de Viento de Tamiagua. Y una estampa de baile regional con los alumnos de la Escuela Primaria Estatal Miguel Hidalgo y Costilla. También de Santiago de la Peña. Después de la liberación de las tortugas cerca de ahí se realizó la velada romántica en el restaurante Playa de Mis Amores que tuvo a partir de las 20 horas una noche de valores musicales. A la misma hora en Plaza Cristal estuvo la muestra gastronómica y artesanal en la planta baja de la plaza. Con presentación del grupo de Guapango, Puerta de Oro y de los Danzoneros del Puerto. El domingo hubo en la playa un torneo de pesca playera por las escolleras a partir de las 7 de la mañana Competencia de llantas en la mata de Tampamachoco y taller de palos de lluvia a las 11 de la mañana Paseos en banana saliendo del muelle náuticos ...para rematar a las 5 de la tarde con la exhibición de la Banda de Guerra de la Primera Región Naval... ...para clausurar el primer festival Tuxpan Sabor y Playa. Con la participación de grupos musicales como Carpe Diem y Materia Gris. Cerrando con la premiación de los diversos concursos llevados a cabo en los tres días del festival... El mismo domingo en la localidad de Juana Moza se realizó la exhibición de vainilleros de Papantla en el Huerto del Bambú. También hubo actividades recreativas y una interesante crónica de la historia de Juana Moza, dictada por el cronista de la ciudad de Tuxpan Dr. Ober Zamora. Y un paseo en lancha a cargo de Ecotux para conocer el estero de Juana Moza. El mismo día en Plaza Cristal a las 11 de la mañana hubo una exhibición del concurso infantil de carteles. Y una muestra de mujeres artesanas con puestos comerciales y talleres promocionados por la Comisión Federal de Electricidad. El CETMAR número 20 de Tuxpan y varias empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de la localidad. misma Plaza Cristal a partir de las 6 de la tarde hubo un taller de elaboración de pandorgas y un taller de cuidado del agua para niños, promocionado por el Parque de Diversiones Acuáticas El Loco, ubicado en los kilómetros, y la participación del cantante Ricardo Juárez y de los grupos Raíces y Danzoneros JDN de Jalapa. Al año siguiente se realizó nuevamente el festival